Los hombres acusados de violar a Natacha Hay tirana a indagatoria. Maximiliano Giusto y Pablo Javier Giotti deberán declarar en tribunales el próximo 21 de febrero. Los detalles, en la nota. Luego de que Natacha Jai denuncie a Maximiliano Giusto y Pablo Javier Giotti por violación, el juez en lo criminal y correccional porteño, Martín Yadarola, ordenó la indagatoria de los hombres acusados de abuso sexual. Por eso, ambos deberán presentarse en el Palacio de Tribunales el próximo 21 de febrero. Según trascendió, Maximiliano y Pablo habían sido beneficiados con la exención de prisión, decisión que fue apelada por el fiscal José María Campagnoli. Sin embargo, en la resolución, Yadarola le fijó a los imputados una caución real de 100 mil pesos y la prohibición de salir del país, Los hombres acusados de violar a Natacha Hay Tirana indagatoria entre los fundamentos para otorgar la exención de prisión. El juez tuvo en cuenta la falta de antecedentes penales que se hayan presentado en el expediente y que hayan designado abogado defensor. Los acusados de violar a Natacha Hay Tirana indagatoria Pablo Iotici y Maximiliano Giusto, los hombres a quienes Natacha Hay denunció por violación y que todavía permanecen libres, fueron citados a indagatoria y deberán presentarse ante la justicia el 21 de febrero. Según informó el abogado Federico Albano. La citación de los imputados se debe a que existen elementos de prueba suficientes para llevarlos a esta instancia. A ambos se les practicarán peritajes con el fin de establecer el estado de sus facultades mentales y para ver si presentan, dentro de su esfera psicosexual, rasgos compatibles con los denunciados por la conductora. Además, los defensores legales de Natacha, Albano y Alejandro Cipolla, fueron aceptados como querellantes en la causa. En sus redes sociales, Heidfield a los acusados de Senioquis de la Intendencia de Merlo y expresó su deseo de verlos presos en poco tiempo. Los acusados de violar a Natacha Hay tirana e indagatoria. <risa> Pablo Yotichi y Maximiliano Giusto deberán presentarse en la justicia. Todos los detalles.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 Los hombres acusados de violar a Natacha Hyde tiran a indagatoria. ¿Qué Avatar de Diarios show por Diarios o luego de que Natacha Hay denuncie a Maximiliano Giusto y Pablo Javier Giotti por violación.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 Maximiliano Giusto y Pablo Javier Yotí deberán declarar en tribunales el próximo 21 de febrero. Los detalles, en la nota. La nota? Luego de que Natacha Hay denuncie a Maximiliano Giusto y Pablo Javier Yotí por violación, el juez en lo criminal y correccional porteño, Martín Yadarola,